...en directo, desde Murcia... ...ducentésimo, cuadragésimo quinto... ...día seguido de protestas... ...en contra del muro... ...en contra de esta pasarela que estáis viendo ahí... ...ese puntito encima de la farola... ...ese puntito, se llama Venus... ...¿cuántas estrellas está para esta pasarela?... ...aquí, cada noche... Los agentes a un lado, aquí lo tenemos, los agentes a un lado, las gentes al otro lado, al otro lado. 245 días seguidos de protesta, porque la gente no quiere muro, la gente no quiere pasarela, la gente no quiere un tren de mercancías, un tren de mercancías, que es el corredor del Mediterráneo que entre otro tipo de mercancías transporta mercancías peligrosas y no quiere que pase por el casco urbano junto a institutos, colegios, guarderías, viviendas, comercios pues, en la calle, es, es legítimo, no quieren, es legítimo y lleva más de ocho meses, más de 40.000 euros en multas por protestar pacíficamente, más de 40.000 euros en multas y aquí, cada noche la gente se encuentra en esta plaza del soterramiento, en este cruce de calles, que ya la gente es la que le ha puesto el nombre de la plaza del soterramiento, ahí lo podéis ver, es la gente la que le ha puesto el nombre y le ha puesto la placa, plaza del soterramiento. ...impresionante lucha pacífica, ciudadana... ...más de ocho meses, más de ocho meses... ...todas las tardes, a partir de las ocho de la tarde... ...comienza la gente a venir... ...hoy yo me he incorporado a las diez... ...y aún así aún queda gente, bueno... ...ahora se nos van ya algunas personas... ...se nos va Ana Jiménez, que ya... ...se ha recuperado... ...y viene cada día, pero ya está refrescando... Está, ...a esta hora ya está refrescando bastante... ...Murcia hay unos cambios de temperaturas... ...bastante terribles... ...vamos a saludarla... Mira, saluda a mi hermanico... ...buenas Ana... ...¿qué? ...a ver un besico ...ya me voy a recoger... ...sí, que ya, ya va haciendo fresquico eh... ...fresquico ya... ...venga Ana... ...hasta luego... ...mira, este... ...comiendo, qué raro, mi manico... ...bueno, vamos a ver... ...vamos a ver a quién tenemos hoy por aquí... ...bueno, aquí está el Grupico de Juani... está Carmina... ...bueno... ...estos somos una gran familia... ...por aquí también tenemos a Joaquín Sánchez... ...bueno, hablamos... ...a ver... Joaquín, hombre, vente por aquí, vente por aquí, ponte por, por aquí. Aunque haga un poco de frío. A ver, por ahí, por ahí. Yo por... te cubro. Sí. sí. A ver, y no haces de cámara. Ponte Feli. ahí más lejos, Feli, Ahí. Oye, Joaquín, he visto que estás aquí hoy con tu libro. Yo me lo traje el día del libro, pero si ese día no, no me viniste, es que yo me lo compré hace tiempo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Digo, a ver si el día del libro, San Jordi, aquí en las vías, me está aquí el autógrafo, que lo compré, creo fue en Santiago de la Ribera, que ahí también... A... Ah, sí, sí, sí, allí fue, también eh, lo presentamos, allí también. Pues yo por allí me, me lo compré una vez, con una, bueno, la camiseta de la, de la paz fue, que la tengo también, pero fue en una asamblea que se hizo sí. en Molina Segura hacía tiempo, una a nivel... Estatal. A ver, cuéntame, vamos a ver El libro, En la fragilidad de la vida qué cuéntanos aquí a toda la gente Joaquín Sánchez es el portavoz de la plataforma Afectados por la hipoteca de Murcia Entre muchas cosas que hace en la vida Entonces, cuéntanos El libro es una novela eh, que trata temas cotidianos ...pues con, que afecta a la familia, afecta a lo personal, afecta a lo social... ...a, a raíz de, un, de, un, de una familia, ¿eh? con tres hijos... ...y bueno, trata todos los temas diarios... ...la educación, la familia, el amor, la amistad, la enfermedad... ...el paso del tiempo, los problemas sociales... ...pero sobre todo eh, el libro es una llamada y un grito a la esperanza... O sea, ...a raíz de mi experiencia como con mucha gente... ...pues he visto que, que, que el sufrimiento humano y el dolor... ...muchas veces perdemos la esperanza... ...pues bueno, aquí, tenemos aquí las famosas las vías, ¿no?... Eh, la, ...pues bueno, lo, lo importante es que la gente a pesar de ese sufrimiento... ...a pesar de mo, mo, situaciones muy complicadas... ...nosotros no perdamos la esperanza y sigamos luchando... ...pero una esperanza que se construye, no, somos nosotros... ...se cincuenta 50 personas que quieren amar, que quieren luchar... ...que quieren compartir la vida, son 50 razones para la esperanza... ...se 100, son 100 razones para la esperanza... ...por tanto es un libro... ...y el título de la fragilidad de la vida es porque... ...la vida es frágil... ...y somos vulnerables... No depende de nosotros muchas cosas, una situación, una enfermedad, una situación familiar, personal... Pero lo bueno es que siempre se abren saben puertas y la gente a veces tenemos que aceptar el fracaso, tenemos que aceptar las dificultades eh, y incluso cuando la vida se nos oscurece para que la, para poder recobrar nuestra vida y poder seguir viviendo con, con entereza y con, con Honduras. Hay que sonreír a la vida a pesar de todo. Tú te has encontrado en situaciones muy difíciles, en personas que... ...han sido desociadas personas otras que han vivido varios intentos de desahucio... ...que debe ser bastante agonizante, para quien no se imagina eso, ¿qué le puedes contar... ...para que pueda empatizar de alguna forma con la gente que ya celebra... ...que no le han echado de casa por cuarta vez y que habrá una quinta vez... Sí, hay mucha gente que, que sigue confiando en, en la gente de la plataforma y que la lucha... Nosotros tenemos, tenemos un caso que fue, vamos, de eso del libro, ¿no? De 8 o 9, 9 intentos de desahucio. Además con policía a las 5 de la mañana, bueno, complicado, teníamos perdido, íbamos tres solamente en la casa esa noche. Hombre, después mucha gente para pa impedir el desahucio. Y bueno, y después de 5 o 6 años siguen en la casa. Y el jugador final se ha aburrido... ...y bueno, se, se, se recurrió y aceptó... ...una cosa que no aceptaba... ...quiere decir, cuando uno lucha... Eh, ...hay esperanza... ...pasa que muchas veces el ser humano... Eh, ...ya decimos, es que vamos a fracasar... ...es que no vamos a conseguir nada... ...para qué luchar, para qué comprometernos... ...para qué no sé qué en la vida... ...incluso las relaciones humanas... ...con la educación con los hijos... ...muchas veces abandonamos, ¿no?... ...entonces lo, lo importante es que la gente, a pesar de las dificultades, cuando todo está perdido, yo he vivido situaciones de desahucio que está ha perdido, se ha perdido, es decir, no echan a la calle, o sea, no, no tenemos fuerza porque hay mucha más policía fuera que dentro y, y no tenemos nada que hacer, o sea, materialmente. Y, y, y lo hemos parado y hemos logrado cosas muy, muy importantes. Y cuando iba la gente, mire usted que el banco no, la gente del banco no va a caso, ¿para qué veía luchar? Y todos hemos acompañado a esa persona al banco, oye, ¿qué, qué diferencia de...? de trato, qué diferencia, de qué amabilidad, entonces no había soluciones, hay soluciones, qué decir, tú luchas y, y no, no fracasamos. Mientras hay lucha, mientras se lucha, yo creo que eso es el gran éxito. Pero Joaquín, yo por ejemplo he visto como... ha habido veces que he leído cuarto intento de desahucio en jabalí viejo, sí, sí. por ejemplo, ¿no? Eso es que estoy hablando yo. ¿Eh? De los ocho o nueve veces. Pues por eso digo que... Entonces, yo me pregunto, ¿la familia... ¿Llega un momento en el que se acostumbra a eso y puede vivir con normalidad una vez que ha paralizado el desahucio... ...hasta que lleguen 10, 15 días antes del siguiente intento? ¿O, o viven o esa incertidumbre le afecta de, de alguna manera mediante ansiedad, depresión, un estrés que a algunas personas le genere... ...pues el punto flaco de, de cada una, ya sea el dolor de cabeza, migraña, cualquier estado de salud... Que, se, ...que empeore debido a que sabe que en pocos días o en unas semanas... ...volverá a tener un intento de desacio o lo llega a normalizar. No, nunca se normaliza porque cuando tú estás en un proceso de ese tipo... ...que para, paraliza el desacio una vez... ...bueno, los días anteriores son, son horrorosos, ¿no? La noche antes de cuando tiene señalamiento es, es tremendo... ...de hecho hay familias, por ejemplo que los estudios, lo, lo, el trastornos de los cri, niños que llevan proceso de desahucio. Hay familias que, por ejemplo, su crío o su niña iba muy bien al instituto y a raíz de ese proceso de desahucio eh, ha dejado de estudiar. Se ha cerrado la habitación, ha cogido anorexia, es decir, los zagales, esa agresión, esa agresividad de, de, del sistema financiero, con la complicidad de nuestros políticos que hacen leyes para eso, para favorecer eso, pues destrozar la psicología de los, de los niños. Y es muy complicado porque hay gente que dice yo abandono, yo me voy. Pero ¿a dónde vas? ...la deuda te va a perseguir de por vida, ¿no?... ...entonces claro, a veces la gente saca... ...increíblemente fuerza de fraqueza... ...y dice, no, tenemos que seguir luchando... ...por mantener mi casa, mi hogar... ...y mi futuro para mis hijos... ...porque si tú abandonas... ...y no, y no, y no consigues la dación en pago... ...la deuda te va a perseguir... ...no va a poder eh, comprarte un... ...si te rompe un, un frigorífico... ...no puede comprarte a plazo... pues salen morosos... ...y entonces, pues evidentemente... ...hay que por lo menos lograr que la, la, la familia... ...pueda reiniciar su vida desde cero económicamente... Tendría que trabajar el tema psicológico y emocional, que es muy importante. Pero es que eso también conlleva un coste económico. Es decir, un psicólogo no es gratuito. No. Los hay, pero en general no es gratuito. Es decir, si tú quieres un psicólogo semanalmente, por ejemplo, te lo tienes que costear. Entonces, eh, se tiende a abandonar a las víctimas. Y las víctimas luego necesitan también de un dinero para poder restablecer su salud física, su salud. Emocional, su salud psicológica. Yo lo veo eso que está olvidado. No, la verdad es que las familias que tienen procesos de desocio eh, no, no tienen apoyo institucional, en absoluto. No son víctimas de nada. Eh, y entonces, pues bueno, es verdad que ellos pues, tienen que rehacer su vida desde, desde sí mismo de su fortaleza. no Ese proceso de desahucio que ellos han fortalecido por dentro con el empoderamiento, con la autoestima que han recuperado su dignidad. ...pues muchas veces y el acompañamiento de la gente suple... Eh, la falta de apoyo institucional a través de un, de un acompañamiento psicológico... ...de servicios sociales... ...bueno, y esa es la realidad, pero tú veas que la gente... ...saca de su corazón lo mejor que tiene en su momento... ...el hecho de haberse liberado, le da mucha fuerza... ...puede abrazar a sus hijos, puede besar a sus hijos... Eh, puede realizar el acto conyugal... ...que muchas veces pues todo eso influye evidentemente en, la, en las relaciones... Eh, o sea, como dice un padre, es que yo hace años que no abrazo a mi hijo. Se resolvió su problema de desahucio y pudo abrazarlo, porque se sentía que, que, que, que por lo menos podía reiniciar su vida. Es complicado, ¿no? Pero la gente puede, puede caminar de nuevo, puede caminar. Ojalá tu recibiera la ayuda de las instituciones a nivel económico, a nivel psicológico, incluso judiciales de, de abogado. Pero pues nada, no hay manera. Incluso, por ejemplo, cuando hay, cuando hay becas, claro, se las dan a las personas que tiene mejores calificaciones, pero una persona que a veces estudia oscura... porque por la noche no tiene para, para pagar la luz, porque están intentando ahorrar lo máximo, que están viviendo situaciones de estrés permanente, con intentos de, de desahucio, esa persona ha habido muchos niños, muchas niñas y adolescentes que han bajado su rendimiento escolar porque que no pueden más. Y esas personas son las que más necesitan las becas, las que más necesitan la ayuda y a las que luego son las primeras a las que dejan de optar a ella sí bueno evidentemente el problema de los desahucios de la pobreza en españa es que no se considera es como tú eres el culpable o sea, además que se culpabiliza no la persona que lleva 30 años trabajando de por ejemplo en de abaní, ferretero, electricista, don, donde sea ¿eh? Sí, que lleva 30 años, un hombre que, bueno, que ha pagado su deuda, que ha vivido bien, de golpe, pues se ha encontrado una situación complicada, no por él, sino porque se ha quedado en paro, no hay, no hay trabajo, por la precariedad del trabajo y la eventualidad, y se ve en esa situación. Entonces la sociedad lo culpabiliza. Entonces la acusación, ¿habéis vivido por encima de vuestras posibilidades? No, tú has vivido en función de tus posibilidades. No han robado por encima de tus posibilidades, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Entonces, claro, toda esa gente. Eh, eh, ...viene en un proceso de, de empobrecimiento... ...entonces claro, gente que ha vivido con normalidad... ...de golpe, en, lleva 20 céntimos en el bolsillo nada más... ...o 10 céntimos, o 5 céntimos de bolsillo... ...cuando él pasaba por un bar y entraba a tomarse un café... o ...una cerveza con sus amigos... ...de golpe tiene que echar por la acera de enfrente... ...para no pasar por el bar, pues se lo, lo llaman ...porque no tiene dinero... ...o sea, nombre las amistades... ...porque tú salías con un grupo de gente... ...que más o menos salíamos los sábados, ¿no?... Cuando tomando una cervecita lo que sea... ...ya no sale porque no tiene dinero... o sea ...todo eso, todo eso a, la, a la familia lo, la, la, la rompe... ...le hace mucho daño, mucho daño... ...bueno, ojalá... ...ellos se sientan no culpables... ¿eh? ...de una situación que la, que la ha sobrevenido... ...o sea, nadie... Ha, ...que la ha sobrevenido... ...ojalá mucha gente... ...podamos apoyarle... ...la gente pueda salir... ...o sea, la gente quiere un trabajo... ...que, que le permita... ...tener un sueldo para poder pagar sus deudas ...y tomarse una cervecita ...si tampoco le pide mucho la gente en general... ...pues... Fíjate, por ejemplo, por lo que estás comentando ahora, hay muchas personas que no se imaginan situaciones como que... Bueno, o sea, hay gente que se, ve, que se ve en la situación de, te, de tener que elegir un kilo de arroz, que en el mejor de los casos te cuesta 60, 60 céntimos de oferta, a una fruta, ¿no? Que a veces dice es que los pobres se mal alimentan, pero es que una pieza de fruta a veces te vale 30, 40, 50 céntimos. Ya no hablamos de un pimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y yo, por ejemplo, te, te voy a dar una curiosidad. A, a unas personas en su momento le, le compré un eh, se, semillas de sésamo tostado okay. que se lo, se lo molí vale y se lo di molido y le dije tú prueba hace lo siguiente echa la sésama o sea la, la, el sésamo molido sobre la ensalada porque da un sabor a como si estuvieras comiendo con pan y te vas a ahorrar el comprar la barra de pan sí, sí. ¿sabes? ...o por ejemplo, comprar cuscús... ...que el cuscús rinde, vale, un poquito más... ...pero rinde mucho más que el arroz... ...es decir, hay momentos en los que las personas... ...necesitan una economía de supervivencia... ...donde también, todo consejo es sano... ...y es, y es o sea, todo consejo para comer más sano... ...y más económico, es importante... ...y he aprendido muchísimo también de gente... ...que en, en situación de extrema pobreza... ...me ha enseñado a mí... ...a gestionarme mucho mejor... ...el cómo comer de manera más económica... ...bueno, esto simplemente lo mostraba... ...porque no nos podemos imaginar... ...no nos podemos imaginar... El, ...qué hace la gente, milagros, que hace... ...para poder comer... ...que uno piensa que compra... ...no sé, una bolsa de caramelos que vale 80 céntimos... ...y piensa que es barato... ...80 céntimos es un kilo, 200 gramos, 300 gramos de arroz... ...y con eso comen bastantes personas... ...que están en una familia... ...que está en situación muy precaria... Eh, Joaquín, una cosa. Yo me pregunto siempre qué puedo hacer yo más que qué puede hacer el gobierno. Ahora que me pillan caliente y que estoy en directo y que no me puede decir que no, ¿qué puedo hacer yo? Las personas que están afectadas por los desahucios... Yo, yo, por la persona, por la sí, plataforma, sí. algo que yo pueda hacer, sí. que tú digas, mira, Silio, se me ocurre esto y ahora que está aquí en caliente, sí. para que no me digas que no, ¿qué puedo hacer? Dos cosas, uno, la, la familia que tú conozcas, que vayas conociendo, de que tiene el proceso de desahucio, que tiene problemas por el pago de la vivienda, eh, ayudarle a que recobren su autoestima y su dignidad, que eso es muy importante, y que vayan a las plataformas afectadas por la hipoteca a defender un derecho que, que le corresponde, ¿eh?, ...y después pues, también cuando hay alguna movida, que es el que acude... ...y eh, a las movidas, a los bancos, o a las manifestaciones... ...o a la puerta de la casa para que no echen a la familia... ...yo creo que eso es importantísimo. Pues eso, cuando tú me digas, sí. dame un toque y retransmitimos desde dentro... Sí. ...si hace falta una, un, un intento de desahucio sí. para hacer posible la, para, la paralización... Sí. También yo, yo te añado una cosa, yo mi, mi labor profesional es la enseñanza, la enseñanza de nuevas tecnologías. Uh -huh. Si de alguna manera puedo facilitar cierto empoderamiento mediante el uso de las nuevas tecnologías a la, a la gente, uh -huh. pues también tienes formación. Tú puedes, a la persona que tú me digas, Cecilio va donde, donde se encuentre uh -huh. y, le, y le enseña. Eso es el compromiso que ya me, me, me pongo yo. Al otro, de estar ahí una mañana o pasar la noche en casa de una persona... Uh -huh. Para ser ¿sí que retransmitir en directo Retransmitir para que la gente vea mm. Lo que se siente mm. Pues ahí tam, tam, tam, también me tiene Contamos contigo ¿Sí? contamos contigo Venga. Muy bien Joaquín Pues oye Antes me estaba riendo un momento, me estabas contando algo Que era dramático y se me escapó una sonrisa Porque aquí en la parte de atrás Mi hermano Jesús al ver el libro, este libro yo lo tengo en casa sí. Entonces al ver este libro en la mano sí. Me lo quitó de la mano sí. Se fue para atrás, empezó a mirarlo así A ojearlo y se lo echó al bolso, ¿sabes? <risa> y le estaban diciendo por ahí atrás que no, que es de Feli, que es de Feli, entonces vino y me lo dio ah, Y yo está, me estaba hablando y se me escapaba sonrisa porque estaba viendo cómo mi hermano se estaba echando Este es mi libro, este, este claro, es nuestro, libro es, que nuestro lo, libro es que lo tenemos en el comedor, ¿sabes? Sí, sí. Y porque, como te digo, el, el, el otro día me lo traje para que me lo firmara. Sí. Pero... Dátelo mañana Venga, mañana vienes por aquí, ¿no? Sí, sí. Pues... ¿Dónde se puede conseguir el libro? Yo traeré mañana el libro, traeré mañana el libro. Aquí ya ya un poquito, ya mañana me traeré aquí el li, libro. ¿Sí? Para la gente, sí, mañana, mañana martes. Pues una cosa, yo me voy a hacer con unos cuantos libros y vamos a ver también eh, si lo sorteamos o hacemos algo. Que no es que sea justo, pero de, de alguna manera que... ...alguien de los que estáis viendo esto por Facebook, por YouTube, por Periscope... Eh, ...por Twitter, lo, lo podéis conseguir, ¿vale? Que tener palabras de Joaquín Sánchez en las manos... ...ya os digo yo que... ...es reconfortante y además nos hace mejor persona... ...Joaquín... ...gracias a vosotros... ...bien pues... ...Joaquín Sánchez... ...en este... ...ducentésimo, cuadragésimo, quinto... ...día seguido de protestas en Murcia... ...es el portavoz de la plataforma... ...el portavoz de la plataforma... ...de afectados por la hipoteca... ...el portavoz... ...de la plataforma de afectados por la hipoteca... ...venga Félix... ...vecino se despide... Y como él ha dicho, algún día vamos a retransmitir, algún día vamos a retransmitir en directo, así que sigue la cuenta en Periscope, puede seguir también la cuenta en twitter, en, en facebook, en youtube y algún día ya le he dicho, digo ahora que me pillas en caliente, y yo te voy a decir que no, tampoco le habría dicho que no, pero de alguna manera hay que comprometerse, ¿no? hay que buscar el momento y, y comprometerse. Y aquí, en esta plaza del, del, del soterramiento, junto a Venus, que está al sur, Júpiter, aquí al norte, con esta horrenda pasarela, aquí vigilados por la policía, bueno, pues un, en un lugar muy digno, muy digno, qué mejor que para comprometerse, qué mejor que para comprometerse. Y os quiero hacer un comentario, vente por aquí, a ver... Mirad, estamos con Marina. El Ayuntamiento. Venga, Dani. Gente, hasta luego. El, el Ayuntamiento de Murcia, prestad atención, ya veréis, Ha creado un concurso en redes sociales, en Instagram, en, en Twitter y en Facebook. ¿Sí? Y entonces el concurso consiste en citar al ayuntamiento y un hashtag y poner un sitio de Murcia, pues una fotografía de Murcia, para de destacarlo. Una fotografía representativa de Murcia. Y aquí tenemos a Marina, que está participando en este concurso. ¿Qué fotografía has puesto? Pues he puesto una fotografía precisamente aquí, de del paso a nivel. Eh, se ve como el tren pasa por debajo de la pasarela y se ve nuestra pasarela. Y, y bueno pues lo, el realmente el, el concurso era de rincones bonitos de Murcia y a mí me ha parecido que era un rincón muy bonito para fotografiar pues bueno pues porque aquí es donde nos reunimos desde hace un montón de días los vecinos diariamente y, y creo que era el mejor rincón, o por lo menos lo que más representa a. lo que más me, me representa a mí y a mis vecinos. Así que. De hecho, ¿en qué rincón de Murcia se reúne tantísimas personas durante tantísimos días seguidos? Que ya llevamos más de ocho meses no, diarios. No hay, no hay otra plaza como, como, vamos, en la que se reúna más gente como la Plaza del Soterramiento. Que por desgracia, por desgracia, han puesto este mamotreto, pues bueno, pues entonces se... Pues Marina ha fotografiado el mamotreto, porque también al final lo que acaba por representar lo bonito de aquí está representado con el horror de allá. Sí. Entonces, ese contraste también lo acaba de reflejar esta fotografía. Sí, efectivamente. ¿Y qué pueden hacer la gente que está ahí para ver la, la fotografía y para participar de alguna manera, de, de apoyar? Porque luego, lo, igual lo están preguntando, no lo estoy viendo, pero seguramente luego preguntarán, ¿qué puede hacer? Pues yo he compartido la foto desde mi Facebook personal, pero la ha ido compartiendo muchísima gente, de hecho ya vamos por más de 220 eh, gente, personas que lo han compartido, y, y vamos, con poner el hashtag eh, Día de Murcia o, bueno, o meternos en la página de, de la plataforma o de los Vía Kingo, sale, sale la fotografía. Y el problema está en que eh, no hay que darle a Me Gusta a ...la publicación... ...sino hay que darle me gusta a la fotografía... ...entonces, eh, pues que lo veáis... Pues ...la foto ahora mismo va por más de 400 me gusta... ...pues simplemente que os fijéis... ...que la public cualquier publicación no va a tener tantos me gusta... Vale. Entonces, ...hay que pinchar en la fotografía original... Y, ...y darle para que sumen los me gusta... ...entonces mira, vamos a hacer una cosa... ...yo también para apoyarte en esa iniciativa aquí... ...que ha tenido, está teniendo aquí... ...esta vecina de, luchadora de estos barrios... ...yo... ...ahora después compartiré... En, en Facebook buscas Cecilio Sea y compartiré el enlace a la, a la imagen en ese momento haced clic en la imagen y ahí ya veréis que se ha compartido mucho porque lo que yo comparta pues en el, en el momento será reciente y no tendrá prácticamente me gusta ni tendrá ...prácticamente nada compartido ¿no?... ...entonces en cambio cuando entras en la imagen... ...sí que se verá la descripción de la imagen ¿no?... ...que tú habrás puesto ahí sí. un texto... ...entonces ver el texto, la imagen... ...y ahí es donde hay que hacer me gusta... ...y luego compartirlo ¿no?... ...para que se pueda ganar este este concurso... ...sí, sí, efectivamente... ¿Sí? Eh, ...darle a la fotografía y, y bueno... ...y sumar un me gusta más... ...a ver si conseguimos lo suficiente para... ...para ganar el concurso... Entonces. ...entonces aquí... ...podéis ver... ...en Facebook... ...Cecilio Cean ...ahí... ...lo voy a compartir... ...y si no... ...el hashtag... ...para buscar en Facebook... ...el hashtag es... ...Día de Murcia... ...Día de Murcia... ...sí... ...comentar aquí José... ...que está en la... ...en la cámara... ...que también... ...que también esto... ...están participando... ...otros vecinos... ...en Instagram... ...y en Twitter... ...entonces igualmente... ...pues Cecilio Cean ...en Twitter... ...Cecilio Cean ...en Instagram... ...y lo compartiremos de alguna manera. Sí, en Twitter sí puedes, pero en Instagram no se puede... Bueno, no, pero bueno, buscaremos la manera. Buscaremos la manera y estos días os lo estaremos ¿Eh? diciendo... ...porque bueno. el concurso dura hasta... ...o sea, no sabemos exactamente hasta cuándo... ...porque en un sitio dice que dura la semana... ...y en el, en el propio evento de Facebook... ...dice que dura hasta el jueves a la una de la tarde. Entonces... ¿Qué? Sí. Que, sí. No. Ah, vale. Bueno, Día de Murcia es todo junto. La D... Es en mayu la D de día, sí, es en mayúscula ¿sí? y la M de Murcia ya, pero en Facebook a lo mejor no. ¿Sí? sí y, es, y la I lleva tilde, porque hay dos hashtags, hay uno con tilde y otro sin tilde, pero el que pone en el evento es con tilde. así que pero Eso que comentas que, la, que el Ayuntamiento de Murcia diga que el concurso dura una semana y que por otra parte diga que dura hasta el jueves, ¿es, es, es el Ayuntamiento que tenemos? ¿Es así? Sí. ¿Es el Ayuntamiento que tenemos? La, las bases no son públicas, no aparecen por ninguna parte, en el evento el evento dice que dura desde hoy que empezaba a las 10 de la mañana hasta el jueves a la 1 eh, pero sin embargo cuando, cuando detalla el evento dice eso, que, que va a durar toda la semana Bueno, pero esto refleja bastante claramente refleja cómo es el, el ayuntamiento aquí ¿eh? o sea, es, es, bueno, oye que yo os diría a la, al... ...aquí al alcalde y a todos... ...os diría que hacéis un fantástico trabajo... ...pero es que... ...me estáis haciendo aquí un muro... ...me estáis haciendo una pasarela... ...y luego... ...decís que una semana dura... ...tres días, cuatro días... ...pues claro, compréndeme... ...yo no puedo decirle a la gente eso... ...sabes... ...que los días en Murcia además... ...con el solanero que hace... ...se nos hace muy largo... ...entonces vale... que ...una cosa es que el día se te haga largo... ...y otra cosa es que el jueves acabe la semana... ¿eh? ...compréndeme... ...alcalde... ¿eh? ...claro... ...entonces ante la duda... Nosotros vamos a estar toda la semana, vamos hasta que nos enteremos efectivamente cuando, cuando acaba el concurso, dando, dando difusión y, y consiguiendo más me gusta. Y, bueno, pues y aquí bueno. tendrás seguramente el apoyo de toda la gente de esta revuelta. Pues muchísimas de, gracias, de la, de la pero bueno, realmente este concurso no estoy participando de manera personal, o sea, lo estoy haciendo yo desde mi página, desde mi perfil de Facebook, pero Participo en el concurso como vecina de las vías y, y un poco en representación de todos los vecinos. O sea, si ganamos este concurso, no lo gano yo, lo ganamos todos. Y de hecho, bueno, ya ya hablaremos del premio del concurso porque son unas entradas para el teatro o un concierto, pero bueno, yo esa entrada, de momento, o sea, tenemos que hablar de lo que vamos a hacer porque bueno, aquí... estamos pensando donarla a una buena causa. Ajá. Aquí el caso es que esto somos una gran familia, ¿verdad? Y al final, quien gana es la familia entera. Claro, claro, ¿Eh? claro. Sí, sí. Y entonces hoy, pues, un miembro de esa familia, Marina, es la que, en, en este caso, en Facebook. Luego hay otras personas, que ya también lo iremos diciendo. Yo he publicado un tuit, ¿sí? Ahora lo he, me he acordado que tengo un tuit publicado de Pablo. Debe ser de los primeros tweets que haya en mi línea, en mi línea de tiempo. Un tuit de, de Pablo, que tiene una fotografía también de esta pasarela, bueno, que además es una fotografía espantosa, bueno, a ver... La fotografía es preciosa, quiero decir que el espanto es esto, ¿eh? que se ve a la gente chiquitita y al mamotreto este ahí gigante. Entonces la, la fotografía ya duele, entonces la, la fotografía es estupenda, genial. Venga, fins de más gente, Fis de más, Mariluz, Carmen, Mari Carmen, es así, somos una gran familia y nos despedimos. ¿eh? Venga. ¿Has visto? ¿Has visto? La gente no quiere irse sin despedirse. Es, es verdad, que... Eh, es es que... ¿Eh? Este se pone siempre en la primera cámara. Casi, mi hermano, mi hermano casi se lleva el libro de Feli. Se lo ha hecho al bolso. Porque en casa tenemos el libro de, de Joaquín Sánchez, de Cura, lo, lo tenemos en casa. Él sabe que lo estamos en casa. Entonces, me lo dio Feli un momento para... Y entonces me lo quitó de la mano, lo empezó así a ojear y dice, pues sí, este es de la casa. Y se lo eché en el bolso. Te dijeron que no, que es de Félix, que se lo había firmado Joaquín Sánchez. Claro, mira cómo te ríes. Félix casi se queda sin libro. Sí. Sí, sí. No, pero por eso la ventaja que tengo yo es que yo le dejo algo y difícilmente se pierde. ¿eh? O sea, ¿eh? A la buchaca. A la buchaca, siempre, siempre, siempre. ¿Eh? Bueno. Sí, pues oye, eso. Venga, Emilio, Teresa. Hasta mañana. Sí, ahí comenta un vecino hay una ambulancia, hay una persona que se ha perdido, tiene Alzheimer y eh, estará ahí todavía. Pero bueno, allá vinieron la, bueno, como muy policía, ¿eh? <ríe> se le pudo a, atender rápidamente. ¿Eh? Mira, es una de las cosas buenas también que tiene esto, triste, que si alguien se pierde, que tenga Alzheimer y cae aquí, va a tener muchísima ayuda. Cae por otro sitio, también hace no mucho se perdió otra persona sí. que al final también acabó... Además, vive solo esta persona, ¿eh? tiene 92 años este hombre y vive solo. Bueno, a ver si no entramos un poco más, pero es que la realidad supera siempre a, la, a toda afición. ¿eh? La realidad supera afición, pero bueno, estaba bien atendido y nos hemos venido a mostrar esta realidad. Pues en resumen, Marina, tú estás concursando en, en Facebook, eh, seguramente habrá más personas también en Facebook, habrá más personas en Twitter. Yo sé que en Twitter estaba la imagen de Pablo, es que... ...ya fue verla y me, y me dolió, digo, esto hay que apoyarla... ...y está publicada en Twitter... ...y en Instagram, pues voy a ver también... quiénes están participando y lo vamos a apoyar... ...venga, esta mañana Charo". De todas formas, también me gustaría decir que... ...cualquiera puede participar en el concurso... ...o sea, nosotros estamos yendo un poco a, a por esta foto... ...para conseguir ganar, porque se trata de conseguir me gusta... ...pero cualquier persona puede participar, entonces... Todos sois bienvenidos a coger, venido aquí a hacer fotos de bueno del rincón que vosotros creáis más bonito. Si creéis que, que esta zona es muy bonita, pues podéis participar. Y podéis utilizar el hashtag y tenéis que nombrar al Ayuntamiento de, de Murcia. Entonces pues podéis vosotros también participar y a ver si entre todos le decimos al Ayuntamiento que es lo bonito. Sí, eso lo que se puede hacer es ver una publicación de otra persona para haceros una idea de que, de cuál es el... El, ...la cuenta, el perfil del, del ayuntamiento... ...también de cuál es el hashtag... ...para que puedas copiar y pegar... ...y así te aseguras que estás participando... ...de manera correcta... ...y oye, será por imágenes... ...si no puedes venir aquí... si estás en Barcelona... ...no sé, por ejemplo, a mí, Marta... Eh, ...Jordi, Jauma... ...bueno, uf, tantas personas que estés, que estés en Barcelona... Eh, ...Fina, Liante... Pues, ...oye, hacer una captura del, del periscope... O de, de, en Twitter, hay un... O en Twitter... Y nos le hacemos fotografías. Exactamente, dice, oye, hazme una foto y os la damos. o la, la enviamos mí, también. Sí, eh. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y se puede hacer cualquier cosa. O, o fotografías que ya estén creadas, porque hay hay mucho. Pero bueno, a lo mejor dicen, tiene que ser una foto nueva. Vale, es una foto nueva, dicen eso en la... Eh, ah, no, si no hay bases. Si no hay bases. Es verdad. Vamos, ni en el evento, ni en la página sí. del ayuntamiento, sí. ni siquiera en la página web. No. O, o están ocultas y pone no pueden publicar fotos de las vías. Sí, a lo mejor hay bases en diferido, ¿eh? cuidado, a lo mejor cuando acabe el concurso hacen las bases para decir, eh, no, del Jardín Florida Blanca para allá, ¿eh? de la zona de las vías no, ¿Ves? ya sabes. Bueno, a ver, el caso es que el Ayuntamiento, por transparencia, transparencia, eh, no se caracteriza, ¿verdad? no, no. no. Ayuntamiento es más color río segura. Efectivamente. El color sí. más río segura. Ahora que nuestras aguas están limpias. ¿qué, sí. ¿qué decía sí, bueno, la semana pasada limpias no estaban, ¿Eh? desde luego. Nunca, nunca lo han estado. Pues oye, lo vamos a dejar aquí. Os dejo de nuevo que a veces me, me preguntáis ¿dónde? Se puede ver. Pues ahí se puede ver. Cecilio Ocean, en todos sitios el mismo nombre. Y ahí, pues, menciono luego a, a Marina. Mira. En Twitter pondré el enlace de, al Facebook de Marina. El enlace de, de Pablo, el tuit, le voy a hacer de nuevo RT para que se sitúe arriba. Y cuando alguien participe también en, en Instagram, lo pondré también en, eh, en Twitter. Y así ya más o menos vamos centralizando. ¿eh? Y, oye, y vamos demostrándole también aquí al Ayuntamiento de que ...la gente está unida... ...nosotros también somos Murcia... ...si ¿Eh? es que eso es lo que les queremos demostrar con esto... ...que esta zona también... ...también forma parte de la ciudad de Murcia... ...y que por supuesto que estamos unidos... ...muy muy unidos... ...y aquí nos queremos todos muchísimo... ...pues fíjate... La, ...lo bonito de Murcia... ¿eh? ...y... ...y nos ponen esto... ...lo bonito que es Murcia... ...y nos ponen en... Eh... ...bueno... ...pues nos vamos a despedir aquí... ...245 días, mañana 246, más de 8 meses... ...esto hay que darle difusión toda la que se pueda... ...toda difusión es poca, eh... ...toda difusión es poca, porque además aquí esto también agota mucho... ...no podemos estar todos compartiendo lo que estamos aquí, difundiendo... ...es, es muy agotador... ...y tú comprobarás que una marca, yo sé, Coca-Cola, la que fuera... ...no se cansa de estar repitiendo una y otra vez... ...anuncios en televisión, radio, internet, prensa... ...en todas partes, ¿no?... ...patrocinando eventos, todo... ...¿por qué?... ...porque aunque sea una marca conocida... ...si no se muestra diariamente... ...deja de existir... ...entonces... ...tú comparte esto... ...comparte... tu y de vecinos... ...crea tu propio estuic... ...con imágenes, con fotografías... ...compartes el Periscope... ...compartes este vídeo en Youtube... ...este vídeo en Facebook... ...compártelo... O si sea, hay gente que te dice... ...es que me estás cansando con esto... ...mira... ...lo que es imprescindible... ...se repite... ...beber, uno bebe agua varias veces al día, ¿por qué? Porque es necesario... ...uno come también si puede varias veces al día, ¿por qué? Porque también es, es necesario, ¿no?... ...entonces, es necesario que esta gente que está aquí viva sin muro... ...muy necesario... ...te lo dice uno que caminó el otro día, el miércoles, en torno al muro... ...desde las doce y media hasta las doce y media, que mal rato pasé... ...y lo peor es que igual hasta lo repito, pero... ...no esperéis a compartir esto... ...el día que esté yo ya desfallecido... ...o ingresado en la en la risaca, ¿vale?... ...que yo no quiero hacer un periscope en la risaca... ...es que en la risaca es... ...porque es el hospital que me, que me, me toca a mí... ...pero el barrio que vivo me toca aquí el hospital... Mm, ...comprenderme, que igual es... ...un vídeo muy viral y tal... ...pero yo no quiero eso, ¿de acuerdo?... ...quiero poder descansar... ...quiero que esto se acabe cuanto antes... ...quiero que no haya muro, que no haya pasarela. Eh, ...hay muchas cosas por las que luchar... Que, ...que además son luchas que se hacen por el día... ...el jueves va a haber aquí en Murcia... ...unas protestas... ...porque el mal menor está hecho una porquería... ...y va a venir gente... ...del pacto por el mal menor... ...el jueves a manifestarse... ...pero eso es a las 11 de la mañana... ...pues oye... ...así tipo de cosas... ...si uno descansa por la noche... ...no tiene que venir todos los días aquí... Pues ...se hace más... ...más, más fácil, ¿eh? Es, ...y es más sano... ...entonces... ...comparte todo lo que puedas... ...comparte, por favor... ...que Murcia no se parte... ...de forma creativa... ...de forma... ...como tú quieras... ...estamos esperando también la gente, mensaje para la gente de La Resistencia, de, de Fernando Berlín. Eh, siento, no he podido saludar a tantísimas personas, Filosofía Perdida, Zarracuca, que estaba ahí al lado también y no la pude saludar. Saludé, pues sí, a Nacho Escursel, a, a Berto Salesa, a Mamen Páez, bueno, estaba ahí Nacho Cuevas de La Resistencia Murciana, José Totana, ma, María José, bueno, había much, muchísima gente, ¿no? A Raquel de Barcelona... ...esta parte final hoy se la vamos a dedicar... ...a todos esos oyentes de Fernando de Berlín... ...de María Navarro... ...que fueron el viernes para allá... ...el sábado, por la mañana a Madrid... ...y bueno, yo fui con mi hermanico... ...luego por la noche ya estábamos aquí en las vías... ...y... y bueno, y también dedicarles a... ...a todas estas personas... Eh, ...que... Este, ...este final de Perisco... ...porque... ...se quedaron algunas con unas pegatinas... Entonces, estamos esperando, esta gente que está aquí, está esperando que tú pegues la pegatina en algún sitio, aunque sea encima tuyo o donde sea, hagas una fotografía y nos la compartas en Twitter, en Instagram o en, o en eh, Facebook o en donde fuera, ¿eh? para que luego ponerlo aquí y mostrar el apoyo. No llevamos muchas pegatinas, llevamos unas poquitas, pero bueno, o cualquier, tú pintas no al muro en, en Murcia. ...os soterramiento ya, nos envías la fotografía... ...y aquí vamos a hacer un mural... ...con el apoyo que hay desde de, de toda España... ...incluso desde fuera... ...a esta lucha vecinal... ...vale, entonces... ...este fin de, de Periscope, de Youtube... ...en directo, de Facebook en directo... ...dedicado a esa desvirtualización... ...que el sábado pasado tuvo lugar en... ...en, en Madrid, en la cafetera... De los, ...de los oyentes... ...Murcia no se parte... Murcia no se parte, Murcia se comparte Otros se la reparten Otros se la reparten, eh Los corruptos se la reparten Pero Murcia no se parte Murcia no se reparte Murcia se, co se comparte Murcia se comparte Un abrazo y Nos vamos con La imagen Con la imagen de Marina Con la pasarela Venga, de Marina Con la pasarela Ahí está. Venga. Y con José que está haciendo de cámara, de un estupendo cámara. Ahí. Pues una abrazada, Tutón. Un abrazo. y Y de más. Buenas noches. Antes de despedirnos, Loli, Inma, Sergio, José Luis, mi Rosa, Maribel, Goyo, Fede. José Antonio, Marcelo, Valia Buenas noches, fin de más Comparte, Murcia no se parte Ni se rebarte Comparte Ahí estamos Buenas noches.